Wow Mario! ¡Mira el carro del santo! ¡Sí, es el carro del santo! <risa> de, del santo que se casó! Un dato también de aquí de Guanajuato, Mario que se grabaron varias películas exacto. del santo Y sí, si no conocen al santo, mira es Hugo Muéstrales quién es el santo Él es el santo, Mario ¿Quién? ¿Hugo? Ajá. Hugo? Sí, es un luchador muy popular de México Ajá, exacto. Tiene la máscara plateada, igual muchos lo conocen, igual muchos no Ajá. Fue sí. muy reconocido en todo México, Mario Sí, ah, de cuenta como hay, hay una película del santo contra las momias de Guanajuato llama la, la película es clásica Llegamos a la cima, Mario. Ay, es que mi, mi papá en vida nos retó a, su a ver quién subía más rápido. Oye, Ángela, que a ¿cómo verlo? se llama? Tú eres la, tu, la que da la guía. <ríe> <no puedo ríe> mi papá subió, primera vez que sube la las escaleras. ¿Cómo ah. se llama aquí? Esa es la Universidad de Guanajuato. Ah, es ah. universidad. Wow, parece Castilla, papá? Pero nomás que hicimos un reto de correr en el canal y papá. <ríe> Vaya que vayan a verlo. a verlo. Corran a verlo <ríe> y ya van a enterarse por qué subimos eso tan bofiado los, los <ríe> tres. Se me ¿Qué? fue el aire, pues ven. Son como... 60 escalones y pues qué chulada, se ve aquí. Pues bueno, Mario, nuestro propósito es subir allá. Sí, hey, ahorita sí. vamos allá. ¿Cómo al no, se llama el mirador de el pipilas del pipo? Ah, y <ríe> no, no pueden ni hablar, favor. Ahorita nos vemos no, no, no, no, allá. Va, va, va, bueno, vamos a ir para allá Ajá, Vamos al camino Mario Vámonos. Ah oh, Mario volvimos a aparecer en otro túnel En el túnel es uno de los túneles principales Para llegar al centro histórico de aquí de Guanajuato Exacto, ahorita vamos aquí al mirador Pero vamos a agarrar un, un tipo de carrito Uy, Es sube. como un, no es un teleférico Es un carrito como un autobús Mario Vamos a ir Funicular, Paul. Ah, de veras está. Ah, funicular. No, no conocía el nombre. Fíjate que raro. Y pues miren, ahorita está hacia allá arriba. Era Mario. Pero quiero hay... enseñarles poquito aquí adentro. Ah, mira, Paul. La verdad, no sé cómo. Parece una mina, literal, Mario, como sí, una mina, mía. Lo que no sé cómo puedes soportar el peso todo esto. Sí, está fantástico. Lo que también me asombra que no es un túnel normal y común, ah, sino mira. que adentro hay varias calles que conectan. Sí, sí. Me, me hace chido la verdad. Y es lo que hace único a, a Guanajuato. Ah, también. Verdad. Es algo que lo distingue fuera de todos los lugares turísticos. Que es. Está muy padre por visitar y conocer, Mario. Y pues, y miren, está chido. Aquí ahorita quedamos solitos y pues tú puedes caminar por aquí adentro. Sí, hay sí, mira, aquí hay banquetas. Aquí puedes tomar fotos. Exacto. Puedes correr, puedes hacer Achido. todo. Lo que tú quieras. Pero incluso a veces es necesario que las uses porque vienes de otras calles y de allá y Ajá. no hay acceso por arriba. Tienes, Tienes que conversar. desviarte, Ajá, Mario. Porque no hay, no hay conexión, ¿Qué? la única conexión es el túnel. Yo pienso que ese es el, el túnel más largo ¿eh? de Guanajuato. Siento porque... que sí, Mario. Estamos okay. en, en uno de los túneles más largos de aquí de Guanajuato, Mario. Mira, wow. Algo impresionante que no lo ves en cualquier lugar. Para sí. los que tienen glaustrofobia, cuidado, ¿eh, Paul? ¡Wow! Mario. ¡Se empieza a ensordecer! Sí, nada más oh, se escuchan todos los ruidos que hay arriba. ¡Arriba los ruidos! Ajá, ¡Ay, qué miedo, Paul Y no sé por qué quedó solo. ¡Oh, ¿Será, mira, porque, ¿Será porque yo dejé todo para, para nosotros privado ahorita? ¡Ah, Cerré, mandé, no, a cerrar, no, mandé a cerrar, <risa> mandé a cerrar mira, la calle de allá. Silencio. No. Se escucha como <risa> todo arriba, me miedo, como, eh. como todo el mundo va caminando por arriba, no los manches, carros, gente. Jamás, jamás me imaginé recorrer esto. La verdad está bien padre. Mire. Que, la verdad sí les recomiendo que vean a visitar Guanajuato, sí. no es muy grande el centro histórico, eh. de una vez les digo, es, es, es, sí lo puedes recorrer en, en un día. Se sientes solo, Mario. No más que sí hay muchos, muchos museos, uh -huh. es la diferencia. Sí, ahí una Ahí hay otra aquí yo siento que hay muchas leyendas urbanas, yo siento que hay de ver una leyenda aquí que se aparece a alguien, Mario. Puede ser, porque mira, ya cuánto tenemos caminando y no tiene fin ese túnel. Wow. Oh, oh, viene un carro, yo pienso oh. que hay que subir una, oh, ¡Una rata! <risa> ¡Una rata! Parecía conejo que... <risa> <risa> no, no más. El, el, el, Eso te es difícil Es lo que le tuvimos miedo Mario, súbete porque aquí si manejan rápido el, el, escucha bien raro Oh, Fíjate, una rata de su tamaño Me asustó esa rata <risa> Por eso corrí Pero estaba grande y nos venía siguiendo Ajá, Súbete Mario ¿Qué pasa ahorita? Vamos a subir al mirador Mario Vámonos Vamos para arriba. Bien, ahorita ya nos vamos a subir aquí, ah, Mario. Aquí al funicular. No, no es, se llama sí. funicular, ¿sí? No. ¿Sí, no? Sí. No, la verdad sí, aquí. El funicular. Ya vamos a, funicular. Ya vamos a subir aquí al funicular, al que wow. nos va a llevar al mirador del pipi, like, pues, mira. la Mira. Sí, inclinado, De inclinado, por favor. Y Ahorita okay. vamos a subir. Lo bueno es que no se siente nada aquí. No, casi no se siente. Está chido. Le lleva otro, mira. Ahí oh, va otro. Son dos, ajá, para más rápido. Imagínate fuera uno, está raro. El más rápido el avance para que suba a la gente y baje wow, se ve todo mario sin necesidad de subirnos a volar sí, sube de poco a poco si te fijas como sí, si imagínate subiera rápido nos estampamos oh, llegamos la verdad mario se sí ve un poco de miedo porque nunca me había subido uno de estos sí, sí se ve tenebroso sí se ve bastante pero, tenebroso pero vale todo la, salió bien vale la pena tú ya habías subido verdad Angela? Hay plaza, vista? Mario Ah, hay una mini plaza, plaza de arriba. recuerdos Exacto, para que compres un recuerdito para que lo lleves a tu ciudad, Ajá, a tu país. Ya, ya nomás en falta un poquito para pibla. llegar al mirador y mostrárselo Ajá, Aunque, exacto Desde la subida se va viendo la vista que tiene Sí, muy impresionante Aún no subimos por completo porque no te salvas de poquitas escaleras, María. Pero fíjate, Paúl, si tienes un carro te puedes venir en casa exacto, también. es la ventaja Y ya no pagas nada Pero mira, Paul, ya llegamos wow. al momento del Pipila Qué Hermosa wow. vista Aquí está la famosa sala del Pipila, detrás de mí Mario, Exacto. detrás de nosotros. Miren, estamos a una altura, pues se ve muy chido. La miren, ahí está, ese es el famoso Pipila Mario. ¡Guau! Wow, wow. Qué padre. Pero miran la hermosa vista sin necesidad de dron Mario, sin wow. necesidad de dron. Pero nosotros como nos vale, vamos a elevar el dron. Y pues bueno, Mario, y ahora sí finalizamos esta estos no sé cuántos videos salieron, pero esta, ya finalizamos esta serie de videos. Espero les haya gustado esta aventura aquí en Guanajuato, ah, estos exacto. recorridos. Ese está recorrido está muy recorrido. Se videos. los recomiendo que vengan. Sí, vengan a visitar. Y la verdad estuvo chido, está padre, está económico y puedes encontrar varias cosas. Y nos acompañó Angelita, aquí ah, su hermana, nuestra también hermana. También mi papá Y pues también hubo un Ah, nomás que ahorita Julia. Ellos se quedaron y abajo allá tristemente. No, no quisieron subir. Y pero no van a poder finalizar el video con nosotros. Pero, Mario, esperemos dejen su like. Se suscriban, activen la campanita. Y Vayan a seguirnos en Facebook. Ajá, porque a mil, también mil, vayan a seguirnos a Instagram, que ahí se van apareciendo. Y, y pues, pues Paola, hasta vamos a la de Mario. Con esta, con esta esta espero vista. les haya gustado estos bonitos videos de Guanajuato. Finalizan nuestra aventura aquí. Sí, y pues, claro. Mario. También que vayan a seguir la serie de mi porque. Ah, ah, exacto, claro que sí. Eh. Otro contenido diferente. Eh, sí, es lo mismo, pero diferente otro ángulo, no, ángulo. Exacto. ¿no? Es similar, pues no es lo mismo. Es, no, similar, es similar, pero del otro ángulo. ángulo. Y también hay cosas que nosotros no grabamos. Por ejemplo, carreritas, como en los videos anteriores que mencionamos, Exacto. así que Mario nos vemos en la siguiente pa, video espero que les haya gustado sí.